¿Qué tal? Me rosa un cojón si es de noche o de día. Lo que me importa es que estés bien. Si no, espérate un día o tres. Y volvemos a hablar de esto. Vale. Estás en un bosque. Solo. Caminas. Caminas. Y encuentras una llave. Puede ser un modelo de puerta antigua. De aluminio muy frágil. O la de una casa moderna. Tú eliges el tipo de llave y la coges. Sigues andando. Ves una puerta con un muro infinito de los lados. La abres y eliges una casa en el bosque tranquila, una casa dando al mar o un apartamento de lujo. Entras dentro del hogar y eliges en ver tus hijos, la mujer de tu vida, el hombre de tu vida o la soledad. Bien, hiciste tu elección de decisiones. Esas elecciones que tomaste son tu vida. Pero ahora intenta vivir con otro tipo de llave de casa y con otra rutina. A ver si te acostumbras y logras encontrar tu felicidad o como me gusta decirlo, tu paz y tranquilidad, en fin, tú, eres uno, uno solo, uno solo como tú, tú, eres una, una sola, una sola como tú. Aquí y allá, siempre estará, esa personalidad, tan única, tan humana, que es si será tuya por la eternidad. Ahora viene la pregunta, sería posible considerar, que puedan haber personas idénticas a ti, muy, pero que muy lejos de aquí, Sí